hola qué tal queridos amigos bueno mis queridos hermanos vamos a iniciar este día sábado antesala de la semana santa preparándonos ya de forma inmediata para vivir nuestra pascua quiero invitarlos para que pidamos hoy a dios esa gracia especial a través de la intercesión de la virgen maría para que vivamos nuestra pascua vamos a morir a nuestro pecado a nuestra miseria a nuestra debilidad y podamos resucitar con el señor vamos a salir de esa tumba, vamos a recuperar nuestra libertad. Amado Señor, en tus manos ponemos este día que ahora inicia, ponemos delante de ti, Señor, todas nuestras intenciones, todos nuestros proyectos, todos nuestros sueños. Amén. Hoy sábado vamos a meditar el Evangelio de San Juan, capítulo 11, versículos 45 al 57. Al ver a Lázaro resucitado, muchos de los judíos que habían ido a casa de María creyeron en Jesús. Pero otros se fueron a donde los fariseos y les contaron lo que él había hecho. Los sumos sacerdotes y los fariseos reunieron a los miembros del Sanedrín y les dijeron, este hombre hace muchos milagros, ¿qué estamos haciendo? Si lo dejamos seguir así todos van a creer en él y vendrán los romanos y nos destruirán el templo y la nación. Uno de ellos, Caifás, que era sumo sacerdote aquel año, dijo, ustedes no entienden nada y no caen en la cuenta de que nos conviene que una persona muera por el pueblo y que no desaparezca la nación entera. Esto no lo dijo por iniciativa propia, sino que era sumo sacerdote ese año y profetizó que Jesús iba a morir por la nación y no solo por la nación, sino también para unir a los hijos de Dios que estaban dispersos. Fue ese día cuando tomaron la decisión de matar a Jesús. Por eso él ya no andaba en la región que está cerca, sino que se retiró a la región que está cerca, al desierto, a la población llamada de Efraín, y se quedó allí con sus discípulos. Al acercarse la fiesta judía de la Pascua de los campos, subieron muchos a Jerusalén para purificarse antes de la fiesta. Buscaban pues a Jesús y al encontrarse en el templo, se preguntaban unos a otros a ver qué pensaban. ¿Será que no iba, será que no va a tomar parte de la Pascua? Pero los sumos sacerdotes y los fariseos habían dado la orden de que si alguien sabía dónde estaba Jesús, debía avisar para arrestarlo. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Tomaron la decisión de matar a Jesús. Es una decisión tomada, es un hecho. Jesús va a morir, va a entregar su vida, va a derramar su sangre por todos nosotros. Esa es la realidad de nuestra historia, de nuestra historia de la salvación. Sacrificamos a Jesús por nuestros caprichos, por nuestros intereses, por nuestra debilidad. Terminamos matando a Jesús. Hoy, Señor, quiero poner delante de Ti mi debilidad, mi propia historia, mi propio pecado. Y te pido perdón, Señor, por todas las veces en que he tomado también la decisión de matarte. Perdona, Señor, mis muchos pecados. mi Señor. Amén. Un feliz día, mis queridos hermanos. Recuerde alistar hoy la palmita, eh, organizar para que mañana domingo, domingo de Ramos, podamos vivir esta entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. Un abrazo para todos. Dios les bendiga.